pendiente José Antonio Castro, revisemos sus declaraciones. Hay un puerto en Arica, Arica es una ciudad que está en el norte de Chile. En ese puerto el 80% de la carga es boliviana, o señor diputado. No sé si sabe. ¿Sabe el diputado Cast que cerrando la frontera con Bolivia la economía del norte disminuye su problema? Cuando uno tiene una balanza comercial que le favorece, jamás le propondría a un país cerrar. La frontera, porque la que te llega de vuelta, Bolivia va decir, perfecto, ningún problema, ningún producto mío sale por Arica y no compro ningún auto de Iquique. La zona franca le vamos a dar un gran abrazo a todos los iquiqueños. El diputado le acaba de anunciar que Iquique va a ser aún más pobre y más narcotizado. Que vaya y proponga eso en Iquique en Arica. Vamos a ver cómo le va.